Es un gusto estar, estar con ustedes en, en, este, en este taller conjunto entre el, el querido Banco Crédito que, que nos acompaña en cada lugar donde, donde estamos, y, y el área técnica y de desarrollo que tiene el INAES y que nos han alentado a resolver un montón de cosas que, que la pandemia nos estaba, nos estaba limitando. Eh, el INAES tiene, es absolutamente distinto eh, luego, de, luego de, del paso lamentablemente muy corto de Mario Cafiero en el INAES, eh, que de hoy generó una impronta totalmente nueva es decir, el INAES era eh, normalmente o históricamente un organismo de control, un organismo de, eh, que otorgaba las, las eh, matrículas, y hoy es un, es un organismo que ha decidido a partir de Mario salir a las calles, el INAES en las calles significa estar en cada lugar de, del país, estar en todo el territorio nacional. Eh, hubo una serie de impedimentos que, que limitaron eh, la posibilidad de seguir, eh, de seguir con, con el desarrollo normal de las actividades, especialmente de registro, eh, y el TAD se ha convertido en una forma eh, más limpia, más rápida, más clara para poder tramitar a distancia eh, a distancias. Eh, las matriculaciones y cada una de las actividades que tienen que realizar una, una cooperativa. Por eso es, eh, esto es muy importante, es algo que llegó para quedarse, va a ser la forma como vamos a trabajar. Eh, nos está aliviando, aliviando mucho a un inaes que sufrió, como, como sufrió el país, cuatro años de destrucción masiva, eh, el sistema cooperativo y mutual es justamente la inversa de eh, los sistemas eh, individualistas, egoístas, salvajes, eh, competitivos, que han asolado en 250 años, no han podido resolver eh, prácticamente ninguno de los problemas de la, de la humanidad. Eh, por eso lo que nosotros decimos que eh, el egoísmo y el individualismo se enfrentan con cooperación, con solidaridad, con reciprocidad, con ayuda mutua, y el, y el odio se lo responde con, con amor y fraternidad, y eso es lo que estamos intentando. Es un gusto estar en este, en este taller, con el que se inician una serie de talleres, se realice en Bariloche, Bariloche es muy especial, eh, Fernando ha sido muy especial en, en uno de los programas que tiene eh, el INAES que son las mesas del asociativismo y la economía social eh, que son una forma de iniciar eh, organización de la comunidad y de empezar a trabajar sobre los problemas que tiene cada comunidad y articular con el Estado para resolverlos cuando no se pueden resolver desde los propios, desde los propios problemas. Y por eso hoy, hoy es un ejemplo, si ustedes entran a la bitácora de las mesas, se van a encontrar el, continuamente el ejemplo de Bariloche eh, mostrado hacia el resto de la sociedad argentina de cómo se hace cooperación, cómo se hace colaboración, cómo se resuelven problemas, y ahora empezamos a trabajar en la resolución de problemas con la participación del de, de, de INAES y de otros organismos del Estado que nos acompañan con las mesas. Este lunes eh, se puso en marcha la mesa 107 en Córdoba Capital y normalmente están eh, apareciendo grupos de, de, de, de, de 8 o 10 eh, mesas por, por mes. Los alentamos porque veo que hay un montón de, de participantes eh, fuera de Bariloche. Los alentamos a quienes están en, en sus distintos lugares, fortalecer las mesas que existen y donde, y donde no haya contactarse con nosotros para poder eh, avanzar en el, en el desarrollo de, de, nueva, de nuevas mesas, conformando una red nacional de mesas del asociativismo. Sabemos que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que el Banco Credicop va a estar con nosotros en cada uno, como está siempre en cada uno de los lugares donde, donde, abrimos, donde abrimos mesas, trabajando codo a codo en, en esto de generar y construir. Eh, una, una nueva sociedad que se construye de abajo para arriba y que se construye desde la periferia hacia el centro. Por eso valiento, gracias al equipo de, de Linaes que va a participar hoy en, la, en el taller, eh, cariño a todos y todas, eh, esto nos, nos ha permitido, así como nos, nos ha limitado muchas cosas, nos ha permitido estar cerca. Y les pido una cosa, eh, les pido a, al instituto eh, y al banco, como hacemos siempre, y a las cooperativas de mayor desarrollo y a cuanto organismo exista, que tiendan una mano a las cooperativas que están en proceso de constitución, que tiendan una mano los casos donde, donde no está tan facilitado el, el trabajo digital o no hay conectividad que Argentina debería tener en cada uno de sus puntos, eh, en, y hay veces la brecha, esta brecha digital, eh, elimina posibilidades muy muy grandes. Por eso quienes han, así como decimos, que el trabajo nuestro es buscar los sectores que están eh, más... Eh, más vulnerados eh, de la sociedad para levantarlos, también trabajar para que aquellos que no tienen acceso digital puedan ser ayudados por quienes sí tienen manejo para poder hacer los trámites y constituir eh, y constituir eh, cooperativas y mutuales rápidamente. A nosotros nos alientan dos cosas. Uno, que es generar organización en cada lugar. Generar organizaciones es democracia directa, generar organización es la posibilidad de es empoderamiento del pueblo en defensa de, de sus intereses y, y el segundo punto que es natural y creemos que el primero es una herramienta, el segundo es la posibilidad de acceder a trabajo. Eh, y, y vamos a hacer mucho por, por, hacer, eh, por generar nuevas fuentes de trabajo si utilizamos esta, estos sistemas. Hoy hablábamos con Enrique Martínez, que ha desarrollado una serie de, de actividades en su proceso del INTI, y estamos continuamente con el INTA, con el INTI, con SENASA, con, con Parques Nacionales, con cada una de las organizaciones, elaborando propuestas de proyectos comunitarios para generar nuevas cooperativas, para generar nuevos puestos de trabajo sustentables. Nosotros hoy somos desarrollo productivo, por lo tanto, nuestro afán es eh, no, no, no, eh, no hacer asistencia, sino eh, utilizar los recursos para generar puestos que se, se sostengan a lo largo del tiempo. Bueno, eh, perdón por, por tanto preámbulo, pero, pero me parece que, que quedaba la cosa para, como para que hoy ya casi 200 personas que están eh, sean, sean otros trabajadores de, de las mesas como cada uno de, de nosotros. Eh, con mucho cariño, con mucha humildad, eh, nos alentamos a, a trabajar juntos, codo a codo. Eh, Saludos a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Eh, es muy importante eh, que se conozca y que se visibilice todo este trabajo de promoción eh, al al asociativismo en general, no solamente a las cooperativas y a las mutuales, que son nuestro ámbito de aplicación, sino al asociativismo en general y a fomentar la economía social. Eh, así como eh, estamos promocionando eh, la, la creación de, y facilitando en la creación de las cooperativas, también es y porque creemos en la economía social como un modelo sustentable para el desarrollo local, eh, también es cierto que somos la autoridad de aplicación y de control y eh, eh, las cooperativas tienen que llevar eh, adecuadamente lo, los papeles y toda la cuestión administrativa porque eso les facilita y les abre puertas, eh, sea para licitaciones o para pedidos eh, de, de créditos o para desarrollarse de la mejor manera y seguir creciendo en el, en el cooperativismo. Por esto es el motivo de la, del taller de hoy, eh, contarles que bueno, estamos, eh, la mayoría de los participantes son cooperativas de, de la provincia de Río Negro, que además de, de haber sido convocadas por mí, fueron convocadas por el compañero Agustín Prado, que es el delegado de, de la provincia en el, en el lado del Atlántico, este, y también bueno de, de provincias aledañas, lo veo a Ignacio Armida, que es el delegado de Neuquén, eh, que también ha, ha invitado a a otras entidades de, de Neuquén, de Chubut y, y de otras partes del país. Además está el, el presente el órgano local competente de la provincia de Río Negro, con el cual trabajamos articuladamente, lo vi a, al subsecretario de cooperativa, Sector Reser, lo saludo eh, atentamente, un tipo que sabe mucho de cooperativismo, 30 años de trayectoria, eh, y nos están acompañando también. Así que bueno, muchas gracias a todos, vamos a empezar con la con la capacitación. En principio eh, va a hablarnos eh, Pablo Otero, que es el asesor, eh, es uno de los asesores de la Dirección Nacional de Promoción del Organismo, y nos va a hablar de esta herramienta eh, que es TAD, la plataforma TAD, para poder hacer trámites a distancia tan necesario eh, ahora en, en estos tiempos de pandemia, que genera muchos beneficios para las, para las entidades, más allá de las cuestiones de la conectividad, genera muchos beneficios eh, a la hora de hacer seguimientos del trámite, y bueno, eh, le cedo la palabra a Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, este, a todas y todos. Este, bueno, yo eh, lo que voy a hablar es básicamente de una herramienta, que, que es la Plataforma de Trámites a Distancia, este, que tiene como una cierta ambigüedad, por un lado, eh, algunos la terminan viendo como excluyente, porque requiere de tener conectividad y de tener eh, una habilidad mínima para el manejo de internet, este, pero como explicaba también Carlos en su introducción, en realidad lo que se busca es eh, habilitar la llegada desde todos los puntos del país, este, y en realidad, eh, cuando nos acostumbremos a esta herramienta, eh, vamos a ver que es todo lo contrario, es, eh, nos permite incluir y agilizar el diálogo institucional con todas las entidades del país del mismo modo, o sea, da lo mismo estar al lado del INAES que estar en Tierra del Fuego o en la Quiaca, este, siempre que uno tenga conectividad, ¿no? Este, y eso nos, nos facilita eh, la interacción eh, con todas las cooperativas y mutuales del, del país. Trámites a distancia en sí eh, fue habilitado como mesa de entradas digital del Estado Nacional. Este, lo que se generó al implementar trámites a distancia, por empezar, es trasladar al ciudadano de fuera del Estado la responsabilidad de caratular esto de algún modo es un problema al inicio porque requiere un mínimo nivel de capacitación, porque la carátula es automática en la medida que uno elige un trámite. Es decir que uno antes de arrancar tiene que tener más o menos claro qué es lo que piensa hacer. Las mesas de entradas eh, tradicionales, las que están en los organismos este, reguladas por la ley de mesa de entradas, tienen gente idónea que uno puede caer con cualquier papel y la persona que lo atiende le dice qué es lo que va a hacer. Ya saben qué es lo que va a hacer, qué es lo que hace el organismo y dónde se presentan las cosas y para qué. El TAD traslada todo eso al usuario. Entonces lo que ofrece el TAD es un listado de trámites y uno entre ese listado tiene que elegir cuál es el trámite que quiere hacer. Por lo tanto uno tiene que tener idea de cuáles son los trámites disponibles y qué es lo que uno quiere hacer. Hay errores, siempre hay errores, este, eso no es un problema, el, lo que sucede es que se demora un poquito más porque el trámite caratulado erróneamente, o sea, si yo elijo mal el trámite y lo completo, lo logro completar y se genera el expediente, va a ir a archivo y voy a tener que generar un nuevo trámite. No pasa nada, simplemente que pierdo ese tiempo. Pero en sí el tiempo eh, se achica mucho a través de la plataforma TAD porque tiene un montón de beneficios en cuanto a la... Eh, ahí se está compartiendo algo, pero no soy yo. Este, tiene un montón de beneficios en cuanto a la interacción y la comunicación fehaciente entre el Estado o los funcionarios del Estado y el, el ciudadano. ¿sí? En este caso, representando siempre a cooperativas. Eh, no, no voy a hablar mucho de inscripciones porque eh, entiendo que se trata de cooperativas ya conformadas, así que les voy a presentar para ordenar un poco la charla una filmina que tengo preparada eh, para, eh, para este tema del uso de trámites a distancia. Así nos seguimos un, un orden... Bien, bueno, como les decía, es la mesa de entradas digital del Estado Nacional. Hay otros estados provinciales que pueden tener su TAD también, pero el que usamos nosotros es el nacional. La página de acceso es trámitesadistancia.gov.ar este, y hoy en día la plataforma se está usando principalmente para emitir los certificados de circulación del covid eso hace que tenga mucho más movimiento la plataforma del que tendrían condiciones normales. Al mismo tiempo que eh, este año de la pandemia nos obligó a todos los que participamos de los organismos a hacer un esfuerzo por habilitar trámites, es decir que eh, se deben haber habilitado no menos de un 60-70% más de trámites de los que había hasta el año pasado, eh, porque es el único modo que nos permite recibir trámites de un, de un modo ordenado eh, y con el aval institucional que se requiere. Cuando uno accede a la plataforma, tiene que ir, si no va a, ser el, no va a usar el certificado de COVID, tiene que ir a la tecla que dice eh, trámites. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando entramos a TAD? Hay gente que tal vez ni siquiera se da cuenta, pero están generando la cuenta TAD están generando la cuenta de usuario TAD este, esto se hace por única vez solo la primera vez que uno accede normalmente uno accede como persona humana, o sea con nuestra CUIT y clave fiscal eh, personal y el sistema nos ofrece datos que en realidad nos pide que convalidemos que demos conformidad y esos datos los toma, los adopta de la base de datos de AFIP que se puso a disposición de la base de datos de TAD. Pero si nosotros no estamos registrados en TAD, no podemos actuar. Esto va a ser importante, después ya van a ver, cuando yo quiero apoderar a alguien, si esa persona no tiene su cuenta de usuario TAD, no lo voy a poder apoderar. Bien, entre los datos que uno pone, hay varios de contacto, el más importante es el correo electrónico. Hay que poner un correo electrónico de uso frecuente, porque es donde el sistema en sí les va a mandar avisos de que tienen notificaciones o eh, cosas para hacer. Y al mismo tiempo cuando entramos, aceptamos, tenemos que hacer clic en un casillerito que eh, dice que aceptamos los términos y condiciones de uso de la plataforma TAD. Este es un modo de una especie de contrato de adhesión al que adherimos al, al hacer clic en esa casilla. Este, bueno, el modo de acceso hay varios dentro de TAD, ya ahora les, les voy a mostrar en la siguiente filmina, pero el que nos sirve, el que valida nuestra identidad, es el que dice AFIP, el sistema TAD utiliza la clave fiscal de las personas para asegurar que quien está actuando es la persona que luego va a poder firmar documentos y hacer apoderamientos. Así que ingresamos por un botón que dice AFIP, pero usamos de la AFIP solamente la validación de identidad, no entramos a la AFIP, los que han usado el TAD en su primer momento tal vez hayan visto que se habilitaba como si fuese un servicio de AFIP, pero eso se cambió después y ya ahora lo que hacemos es todo siempre dentro de TAD. ¿Qué es lo que aceptamos cuando aceptamos estos términos y condiciones? Bueno, por un lado constituimos el domicilio especial electrónico, por eso les decía que es muy importante el email que carguemos y tiene que ser un email de uso frecuente, este, y el sistema lo que tiene es un servicio de aviso o alerta, entonces a ese email que nosotros cargamos, este, manda un email avisando que existe algo dentro de TAD, pero no la notificación. Si yo le mando a alguien una notificación a través de TAD, desde el INAES, no le va a llegar lo que yo le quiero decir, le llega solamente un aviso de que tiene que ingresar a TAD para notificarse. Y como aceptamos los términos y condiciones y todo esto lo cargamos nosotros, todas las notificaciones que se mandan por TAD tienen carácter de fehaciente, igual que las cartas documentos, solo que esto es mucho más ágil. Bien, lo que también aceptamos, eh, es importante que las lean igual, no son muy largas, hay un resumen que en una paginita se lee todo, este, pero como casi nadie lo lee, yo eh, puse acá algunos aspectos que son los que para mí son más importantes dentro de, de la plataforma. Toda presentación de documentación o declaración de datos realizada por el usuario TAD a través de la plataforma tiene carácter de declaración jurada. El usuario TAD debe completar y adjuntar documentación fidedigna y el usuario TAD es responsable por la certeza y veracidad de los datos manifestados. Como cada uno que genera su cuenta de usuario acepta esto, para nosotros desde los organismos que pedimos la documentación es más fácil recibir los documentos. O sea, tienen cierto nivel de seguridad y si hubiese un problema, la responsabilidad es de quien cargó el documento. Por eso agiliza mucho y ya no se requiere en todos estos documentos tanta certificación y validación por autoridad que, que permita decir esto es copia fiel de... O sea, lo termina diciendo el usuario bajo declaración jurada y se hace cargo de las consecuencias de si no fuese cierto, digamos. Una recomendación práctica para el uso del sistema es que... Eh, todos los que vayan a participar dentro de cooperativas y mutuales, todo lo que hacemos en general eh, es colectivo, entonces hay muchos eh, formularios que requieren la firma conjunta y también las habilitaciones para actuar en representación de una persona física o jurídica este, se pueden hacer siempre y cuando todos hayan eh, habilitado su propia cuenta TAD. Es decir que si yo quiero apoderar a una persona... Si yo estoy en condiciones de, de apoderar a alguien y quiero apoderar a una persona, necesito que esa persona primero entre a tal, valide sus datos, acepte los términos y condiciones y después de eso yo la voy a poder apoderar. Lo mismo si yo quiero firmar algún, algún documento que es de firma conjunta, como son los de inscripción de cooperativas, que hay actas eh, y declaraciones juradas que, que la deben firmar todos los titulares del consejo o a veces titulares del consejo y sindicatura, eh, para que todos puedan firmar, eh, yo que quiero completar y, y convocarlos a que firmen, necesito que tengan cuenta TAD, porque se los convoca a través de la plataforma. Así que bien, eso es importante para facilitar el, el uso del sistema. Bueno, la, la página inicial de TAD en realidad es esta no es la que vimos al principio de que tiene la foto de COVID, y este, lo que hay acá como importante es un botón de ayuda, en este botón de ayuda si ustedes quieren acceder en algún momento, van a tener tutoriales eh, y un montón de explicaciones sobre problemas frecuentes que puede haber en el uso de TAD. Dentro de los modos de acceso, todos los modos de acceso son los que están acá arriba, este, están SES, BORA, bueno, el DNI El único que sirve de estos, o, o no el único, pero el más práctico Es el que dice AFIP ¿sí? Es el que nos va a permitir validar nuestra identidad Con la posibilidad de firmar documentos, hacer apoderamientos Y actuar en todo lo que se necesita para los trámites dentro de INAES Cuando uno presiona el botón de AFIP Uno ve esta pantalla que en realidad es la pantalla de AFIP por eso hay mucha gente que confunde y cree que está entrando a la AFIP, pero solo estamos usando la validación de identidad de AFIP. ¿sí? Inmediatamente después de esto, de poner el quit y la clave fiscal nuestra, el sistema nos va a depositar en la plataforma TAD. Bien, dentro de la plataforma TAD, lo que vamos a encontrar, por defecto nos va a mandar a, a la... Página de iniciar trámite y para buscar un trámite vamos a buscar el organismo que, que tiene el trámite que nosotros queremos hacer. Entre toda la lista de organismos buscamos el que nos interesa y cuando hacemos clic en ese organismo lo que eh, se genera es una especie de filtro donde solo nos va a mostrar los trámites de ese organismo. ¿Sí? Se, se listan los trámites de este modo, acá está la lista de organismos, todos aparecen en cero porque hemos como aplicado un filtro para que aparezcan solo los de INAES, acá dice 46, hoy en día ya hay 47, buscamos entre estos 46 trámites que están dispuestos en páginas, este, cuál es el que nos interesa, siempre deben verificar el nombre del trámite y que debajo diga el nombre del organismo que pone a disposición el trámite, en este caso el INAES. Y si no están seguros, hay una tecla que dice detalles y dentro de, al presionar esa tecla se abre una pequeña pantallita con un texto que les explica mínimamente de qué se trata el trámite. Un segundo. Para hablar un poco de los apoderados, este un segundo por favor. Este, para hablar un poquito de los apoderados, este, para poder actuar en, en nombre de una persona jurídica, en representación de una persona jurídica, es necesario estar apoderado. La única persona que puede apoderar a otra para actuar en representación de una persona jurídica es el administrador de relaciones de la clave fiscal, ¿no? De la entidad que es el presidente, así que el único que puede apoderar personas humanas para hacer trámites es el presidente, un segundito, eh, Emma, eh, Emma. anda, loquito, este, perdón, este, entonces el presidente mismo incluso si tiene que hacer un trámite él en representación de la cooperativa se tiene que apoderar a sí mismo, no puede hacer trámites por el hecho de ser presidente o por el hecho de ser administrador de relaciones. ¿sí? Tiene que hacer siempre el apoderamiento. Acá, bueno, yo puse cuál es el, la dirección de YouTube del instructivo de cómo hacer el apoderamiento de persona jurídica, que también pueden acceder al mismo desde el, la, el botón de ayuda de trámites a distancia. Como les decía antes, me faltó una filmina, pero de entrada el sistema los deposita en iniciar trámite y después están estas otras solapas donde uno va a ir eligiendo qué hacer. Dentro de mis trámites van a estar los trámites que uno tenga hechos, en notificaciones podemos ver las notificaciones que nos manden, y para hacer el apoderamiento hay que ir a la solapita que dice apoderados. A su vez dentro de apoderados se habilitan tres opciones, y en el caso de cooperativas y mutuales, que son personas jurídicas, tenemos que elegir persona jurídica. Sí, vamos a hacer el apoderamiento de una persona jurídica. Aquí hay que poner el quit de esa persona jurídica, darle a la tecla buscar, y el sistema va a traer el nombre de esa persona, siempre que uno sea el administrador de relaciones de claves fiscales en AFIP. Entonces, si uno no es el presidente, no va a poder apoderar a alguien, va a aparecer un cartel que le impide hacer el apoderamiento. El apoderamiento se puede configurar, o sea, uno puede definir que el, dar poder a una persona para trámites específicos o dar poder para todos los tipos de trámites. También se puede apoderar con fecha de vencimiento, si uno tilda en, esta casille, en, este, casillo, en este casillero, va a aparecer el, la posibilidad de definir la fecha en, en la cual el apoderamiento eh, prescribiría. Este, lo más fácil, para, sobre todo para quienes no hayan usado nunca el sistema, es que no le pongan vencimiento ni nada y que den poder o apoderamiento para todos los tipos de trámite. Eso es lo más simple. Pero el sistema está habilitado para que, si yo contrato a una persona que va a trabajar un año en la entidad un contador, un administrativo, lo que sea, para que me haga los trámites, yo le puedo dar poder para trámites específicos o por un tiempo determinado. ¿sí? Luego confirmo y se genera el apoderamiento. Dentro de la pestaña de mis trámites, o sea, de entrada el sistema los va a llevar a iniciar trámite, que es la primera pantalla en la que habíamos visto que tenemos que buscar el trámite que queremos hacer. Una vez que iniciamos a usar la plataforma, tenemos que ir, usualmente hay que ir siempre a la pestaña Mis trámites. La pestaña Mis trámites nos muestra una pantalla que es bastante parecida a lo que son los webmail, como Gmail o cualquier email de estos eh, por servicio web que les muestra varias carpetas con el estado, en el caso de las casillas en que están los mails, acá sería el estado en el que están los trámites que yo voy haciendo. Los trámites pueden estar iniciados cuando ya tienen asignado número de expediente, pueden estar en borrador cuando son trámites que yo intenté iniciar pero que no llegué a completar, por lo tanto no generé número de expediente, entonces los voy a ver en borradores, o pueden estar en finalizados cuando ya cumplieron su fin y desde el mismo estado se mandan a guarda temporal o archivo. Esto es importante ¿por qué? porque hay gente que inicia un trámite, por ejemplo una inscripción de una cooperativa o cualquier presentación, no lo logra completar porque ya sea que internet tiene intermitencia y se corta la conexión con el servidor, o que se le agota el tiempo o se tiene que ir a hacer algo, vuelve a entrar al sistema y vuelve a iniciar otro trámite y encuentra que el trámite está vacío, o sea, todo lo que completó no está. Eso es porque en realidad está replicando trámites y está iniciando un nuevo trámite del mismo trámite, del mismo tipo de trámite. Entonces vuelve a completar todo, se le corta en la mitad y hay gente que hace esto muchas veces y se agotan, este, se ponen mal con el sistema y cuando nos llaman a nosotros ya están a los gritos, este, pero es porque en realidad uno tiene que iniciar el trámite solo una vez y luego ir siempre a mis trámites y a la pestaña borradores y ahí va a estar todo lo que uno inició y no pudo terminar entonces ahí recupera el trámite, lo, lo van a ver en una lista, acá supongamos solicitud de certificado de vigencia de matrícula, y a la derecha va a haber un botoncito de menú, que son esos tres puntitos alineados verticalmente, que al desplegarlo les va a aparecer una tecla que dice continuar. Y ahí retoman el mismo trámite que venían haciendo, y si tenía tres formularios ya completados, van a aparecer completados. Y si nosotros por alguna razón dentro de ese trámite les mandáramos una notificación, esa, por ejemplo un pedido de subsanación, este, o que faltó algún documento que tienen que agregar, esa notificación la van a ver en esta pestaña. Si van a recibir un documento donde nosotros podemos explicar de qué se trata, van a recibir un email a la casilla que declararon avisando que hay una notificación, van a ir a notificaciones, van a leer esa notificación y van a ver que en tareas pendientes, deben hacer clic en tareas pendientes, van a encontrar el listado, la referencia del trámite y a la derecha un botoncito de menú que al desplegarlo aparece la tecla subsanar, y ahí se les va a habilitar dentro de la plataforma solamente lo que les pidieron que subsanen o la documentación que se busca que agreguen, ¿sí?, también es importante tener en cuenta que acá hay una tecla, una vez que uno está apoderado, que con una flechita que va a estar de este costado, que al desplegarla me va a permitir a mí elegir si lo que yo voy a hacer es en mi propio nombre o en nombre de la cooperativa o mutual. Este, cuando yo voy a, hacer, a ver mis trámites, si quiero ver los de la cooperativa, acá tiene que estar el nombre de la cooperativa. Y lo mismo en las notificaciones, cualquier acción, si es de la cooperativa, acá tiene que estar el nombre de la cooperativa. Si yo no pongo nada, acaba de decir seleccione a quién representar y voy a, voy a estar actuando en mi propio nombre. Bien, en las notificaciones hay una particularidad interesante que por defecto el sistema los lleva a esta a esta pestañita que dice notificaciones, y ahí van notificaciones estándar del sistema, o sea, regulaciones, reglamentos que son del sistema TAD en sí mismo, pero las notificaciones que mandamos nosotros desde INAES o que les mandan desde cualquier otro organismo, las van a encontrar en documentos externos, entonces la persona que accede al sistema para ver una notificación, lo que tiene que hacer es hacer ir a la pestaña de notificaciones y luego a la de documentos externos, y ahí van a aparecer las notificaciones que les mandan, las notificaciones son documentos PDF que al hacer clic en ellos se abren o se descargan en la computadora y ahí nosotros podemos explayarnos sobre lo que eh, necesitamos comunicarles, que normalmente requiere una acción posterior de parte de, de ustedes. Bien. Por ahora esto es todo, voy a dejar de, de compartir y si, si es necesario para explicar algo luego retomo la presentación y se los, se los muestro. Por ahí antes de pasar a la, a la parte de fiscalización, eh, si quieren, no sé Fernando qué pensás, si quieren hacer preguntas de esto o, o si quieren hacer un recorrido de todo y las preguntas las dejamos para el final... Eh, yo recomiendo Pablo que le, a, vayan haciendo las preguntas por el chat. Eh, veo que hay muchas preguntas en relación a la inscripción de cooperativas, eh, pero eh, para, para todas aquellas personas que preguntan sobre la inscripción, esta es una capacitación específica para ya las cooperativas vigentes, aquellos que no son para cuando sean cooperativas y hagan o realicen distintos trámites ante el INAES, que se pueden hacer a distancia a través de esta plataforma. Por eso Pablo eh, explicó cómo funciona esta plataforma, cómo hacer para adquirir esta herramienta y a continuación eh, el equipo de fiscalización de cooperativas del INAES va a explicar la documentación que, o una parte de la documentación porque como ya vieron son como 46 trámites que se hacen entonces, eh, una parte de las documentaciones más importantes, digamos, o trámites que se pueden hacer a través de esta plataforma. Eh, previamente, sí, eh, cuando estábamos en el inicio, dieron la, eh, como ustedes saben, esta es una actividad que estamos organizando en conjunto con el Credit Com, ha dado la bienvenida eh, una de las dirigentes de, de la comisión de asociados, eh, y por problemas de conexión no, no podía entrar eh, un funcionario de la Comisión de Asociados, que es Gabriel. Eh, Gabriel, si podés decir unas breves palabras para eh, todas estas personas que están reunidas y continuamos con la capacitación. Ahí está, se me escucha. Sí, Gabriel, te sí. escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, mi nombre es Gabriel Benati, yo soy oficial de cuentas del Banco Credicop. Eh, pertenezco y participo en la Comisión de Asociados de la filial 137 de Bariloche. Bueno, como decía Fernando, por problemas técnicos fue, fue un poco. Este, no fue como lo teníamos previsto la presentación, pero bueno, no quería dejar de agradecer la participación de todos y bueno, tener el honor de, de estar en este evento que estamos haciendo junto al, al INAS. Así que agradezco una vez más la participación y el interés de todos. Y le paso a los compañeros la palabra que la charla está más que interesante. Muchísimas gracias, Gabriel. Eh, bueno, vamos a continuar ahora específicamente con eh, los tipos de trámites que ustedes están acostumbrados a realizar, porque mu mu hay muchas cooperativas nuevas y hay muchas que ya tienen largo recorrido. Eh, y invito a tomar la palabra al coordinador de Fiscalización Cooperativa y Mutual, Carlos Pradere. Eh, te escuchamos y luego al, al, al equipo de, de fiscalización que va a ir haciendo cada una de sus eh, ponencias. Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, en este caso, desde el área de fiscalización co eh, cooperativa, no cooperativa y mutual. Mutuales es Edith Escarone. ¿eh? Así que desde el área de fiscalización cooperativa en este caso vamos a hablar de tres trámites. Por un lado, eh, lo, todo lo que es libros obligatorios que usted debe llevar una cooperativa. Por otra parte, la documentación pre y posasamblearia que exige la normativa vigente y que ustedes deben presentar, ya saben, una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio. Y por otra parte, algo que constantemente nos están solicitando, que son eh, los certificados de autoridades. Por el tema de, de libros obligatorios, va a hablar la señorita Valeria Gómez Luna, por el tema de documentación pre y posasamblearia la señorita Karina Burdiak. y el tema de certificados, que lo voy a decir ahora, más que nada porque es cortito, les voy a, decir, les voy a comentar los trámites que ustedes pueden hacer. En primer lugar, hay dos maneras de presentar una solicitud de certificado de autoridad. Vía TAD, que es lo que más les conviene en este momento, es un trámite bastante sencillo y rápido, o vía correo postal al instituto o mail al de mesa de entrada, que después seguramente Fernando se los puede dar, ¿no? Tanto la dirección de, del correo, que es Belgrano 1656, o el mail de mesa, para las solicitudes de constancia de autoridades. El requisito fundamental, las constancias tienen que estar firmadas, por supuesto, cuando es vía mesa, por presidente secretario, vía talla no, porque lo hace el apoderado, tal como lo explicó Pablo Otero, y tiene que estar establecido ante quién deben presentar este certificado, ante qué institución, por caso al Banco Credit Cop, por ejemplo, alguna entidad que tenga cuenta en el Banco Credit Cop y que le requiera una actualización... Bueno, tiene que solicitar un certificado para ser presentado ante el Banco Crédito. Eso, si es por mesa de entradas, tiene que venir firmado por presidente y secretaria de la solicitud. Presidente y secretario. Si es vía tal, directamente, como le dije, el apoderado. Por supuesto que acá siempre hay un tema que para nosotros poder extender el certificado, la entidad tiene que estar al día con la documentación. O sea, tiene que estar al día para que nosotros podamos determinar quiénes son las personas que integran ese consejo de administración para poderle validez. ¿Mm? Así que bueno, es un trámite muy sencillo que mucha gente consulta, sobre todo acá veo que está Ignacio Armida, que ya creo que ha consultado varias veces por mail este tema, ¿no? me parece que eras vos, ¿no? que te habías tenido algún, con algunas cooperativas de la zona. Así que cualquier duda me la pueden preguntar antes que vayan las chicas a, a hablar de los otros temas. No sé si alguien tiene una duda sobre el certificado de autoridades. Si no, las chicas les van a hablar de libros eh, obligatorios y documentación. Bueno, en, en principio, eh, si van teniendo alguna duda, la, la escriben por, por el chat. Este, así damos continuidad a, a las compañeras para que continúen con la exposición. De todas maneras, yo ya dejé en el chat eh, general el mail de mesa de entrada, tal como lo explicaba... La dirección también, Fernando, por ahí la dirección, de la mes, dirección. Se, se reciben en Belgrano 1656 la, la, el correo, y por supuesto que hay un tal específico de constancia de autoridades, que lo pueden ver dentro de esos trámites que les explicó Pablo. ¿eh? Perfecto. Bueno, entonces, si les parece, eh, vamos claro. a dar... O a Karina Ah no, a Valeria primero porque son libros Primero convendría a Valeria que son libros, ¿no? Perfecto o al revés. Porque van a es el libro y después van a sentar en el libro lo que le va a decir Karina ¿No? Bárbaro, usted es el que sabe No, no, no <risa> Bueno, Valeria, te escuchamos Bueno, buenas tardes eh, Pablo, tenés eh, las filminas eh, yo en esta oportunidad eh, voy a hablar de los libros eh, obligatorios eh, que se encuentran eh, en la Resolución 23, eh, la Ley 2337 y en algunas resoluciones vigentes de INAE. Eh, en cuanto a los libros obligatorios, eh, podemos dividirlo eh, en dos, que son los libros sociales y los libros contables. Eh, los libros sociales, eh, el registro de asociados, acta de asamblea, acta de consejo, asistencia a asamblea y el informe de sindicatura, si bien no está prescrito en la ley, hay una resolución de INAES, que es la 1028, que establece que el síndico debe tener su libro y eh, hacer las registraciones anuales. Así que después, obviamente, la tiene que remitir con la documentación anual ordinaria. Eh, en cuanto a los libros contables, el diario, el inventario balance, el informe de auditoría eh, habitualmente los lleva el contador. En el caso de los IVAs, depende del objeto social y la inscripción ante FIP, los van a necesitar o no. Asimismo, todas las entidades eh, pueden llevar libros, que eh, sean auxiliares y que crean conveniente para mayor organización de las entidades. Eh, como la rúbrica está delegada a los órganos locales por el artículo 38 de la ley, si bien INAE es solo rúbrica Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, en cuanto a las autorizaciones de los libros auxiliares, lo determina cada órgano local. Sí, con, debida, con debida justificación, diciendo que van a volcar, los pueden llevar. En cuanto a los libros en sí, existen tres tipos de libros, los manuales que se escriben a mano alzada, los copiativos que se mandan a digitalizar a las librerías y las hojas móviles con previa autorización del de, eh, órgano local competente o del INAES en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, con respecto al único libro que no se puede llevar en sistema mecanizado es el inventario balance que está prohibido por el Código de Comercio. Si bien existe ahora una nueva metodología en cuanto a la registración que se pueden llevar en DVDs, solo INAES tiene competencia para autorizar este medio. Eh, es decir, que si alguna cooperativa de, de provincia, de jurisdicción de provincia, quisiera autorizar DVDs, solo debe solicitarlo al, eh, a INAES y rubricarlo en INAES. Gracias, Valeria. Eh, de todas maneras, yo estoy tomando nota... Bueno, ¿el libro de asistencia se empezó a exigir ahora? Pregunta... No. Si bien eh, no es un libro exigido, ni en la ley, ni en las resoluciones vigentes, es importante llevarlo. Porque es un método, eh, es un docu documento respaldatorio. Eh, y, y si surge de libro rubricado, es mucho mejor. Perfecto. Eh, me preguntan mucho sobre la grabación. Esta capacitación está siendo grabada. Y se va a subir al canal oficial del, del INAES, al canal de YouTube, eh, que es INAES ARG. INAES eh, ahí van a poder encontrar eh, capaz mañana esta, esta capacitación. Así que por eso no se preocupen. Otros me preguntaban si eh, se podía disponer de este, de este material. Eh, no sé si se los puedo se, se puede compartir por el chat, Pablo, o no, algo del material. Estoy intentando eso, en cuanto lo logre, bueno, lo van a ver ahí. Ahí, ahí vemos eh, si, si se puede compartir esto. Eh, bueno, eh, previo a, a darle la palabra a Karina, que nos va a hablar eh, de la documentación pre y post asamblearia, para presentar, que también se puede presentar por esta modalidad. Bueno, veo que hay eh, gente de, de lo más austral de, del país, está eh, gente de Ushuaia, así que bueno, eh, agradezco también a la, a la compañera Marcela Bordón por la, por la, por la difusión. Eh, bueno, continuamos. Karina, te escuchamos. Eh, la resolución 250 del 82 establece los datos mínimos que debe contener el registro de asociados y dentro de ese registro de asociados están las cuotas sociales. Eh, dentro de, del, del diagrama está la inclusión de las cuotas sociales. ¿Dónde y quién rubrica los libros? Preguntan. Eh, Inaes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, y en el caso de, de las provincias, de cooperativas de provincias, el, or, el órgano local competente y en algunos casos depende de los órganos tienen acuerdos con diferentes eh, consejos profesionales de ciencias económicas, así que eso se, se lo decide cada órgano. Perfecto, muchas gracias Valeria. Eh, ahora sí, damos paso Ahí, ahí me, me comentaba alguien que hay una pestaña que dice archivo Que yo no la estoy encontrando, que es la que me serviría para compartir el archivo En el chat, al lado del chat, abajo a la derecha Ajá. Bueno, damos paso a, a Karina Para que nos hable un poco de la documentación pre y post asamblearia Bueno, buenas tardes a todos, a todas pertenezco al área de fiscalización. Eh, nosotros estamos del otro lado del mostrador recepcionando la documentación que ustedes remiten. Bueno, nuestra función es fiscalizar lo que ustedes envían eh, y volcarlo en el legado. ¿sí? Eh, y ahora, bueno, lo que vamos a ver es un tema muy importante porque eh, sería la documentación pre y post asamble asamblea de Y esto... Eh, es muy importante porque les va a ayudar a ustedes ¿sí? a identificar cuando van la carga de esta qué clase de asamblea van a presentar si la documentación es ordinaria, si la documentación es extraordinaria ¿sí? entonces bueno eh, vamos a arrancar y tenemos en cuenta que nos tenemos que basar en la ley 2337 ahí tenemos la normativa y las resoluciones de la obligatoriedad de la remisión Sí, ¿Qué significa esto? Tenemos entidades que están domiciliadas en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, ¿Qué significa? Que la documentación, sí, el ejercicio debe estar presentada en nuestra sede de capital, pero para otras jurisdicciones, los que, que, que las entidades que estén ubicadas fuera de este radio, es eh, obligación de la entidad no solo enviar al órgano local, sino a nosotros también. ¿Sí? ¿Qué significa? Que los que estén fuera de este radio tienen que enviarnos, tanto nosotros como al órgano local. No, no, es, no es que hay que fiarse de que el órgano loca, local nos va a remitir a nosotros la documentación. Eh, nosotros sugerimos a ustedes que es su responsabilidad el envío de la documentación. ¿sí? Para esto sí pasamos las terminas. Para esto, bueno, este, vamos a identificar lo que es la documentación preasamblearia Nosotros tenemos dos instancias, documentación preasamblearia y post-asamblearia. ¿Sí? Como bien dijo Carlos, ustedes tienen cuatro meses para remitir la documentación eh, en base al cierre del ejercicio fiscal. ¿sí? Pero tienen que tener que en cuenta que 15 días corridos antes, o sea, con anticipación, deben eh, remitir la documentación preasamblearia Ustedes van a realizar una asamblea, 15 días antes deben remitirnos a nosotros la documentación preasamblearia. ¿Qué ítem tenemos? El primer ítem es la convocatoria a asamblea ordinaria. Acá se debe indicar el lugar, la fecha, la hora de realización, así como los puntos del orden del día. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes tratan puntos que están fuera del orden del día, no son válidos. Así que sí o sí. Todo lo que se quiera tratar en asamblea debe estar volcado en la orden del día. ¿Sí? Pasamos al segundo ítem. Inter... Perdón, primero. Me preguntan sobre las asambleas, eh, cómo se pueden hacer las asambleas a distancia. Eh, no sé si, si se puede... Sí eso, sí, eso lo vamos a... Nosotros no... Había resolución, eh, después si quieres lo conversamos. ¿Sí? Preferiría primero terminar con estos conceptos. Si se pueden realizar, y bueno, a la gente que, que tenga necesidad de hacerlo, podemos acercarle la resolución de cómo se debe realizar. ¿Sí? Perfecto, Karina. Se escucha mejor con el micrófono un poco más separado. Ahí me dicen Bien, por el chat. Bárbaro, bárbaro. Bueno, continuamos con el segundo ítem que sería la memoria anual. Firmado por el presidente y por el secretario. Eh, de ahora en más, ustedes van a hacer. Eh, voy a hacer hincapié en algo que es muy importante para nosotros que estamos en fiscalización todo trámite que ustedes presenten, toda documentación que ustedes presenten, tiene que ser firmada, aclarada y su sello identificatorio, ¿Qué significa eh, la firma la aclaración de la firma y el cargo ¿sí? cada documentación, cada hoja que envíen sea balance, sea convocatoria sea memoria, sea informe del síndico, lo que sea Acompaña la firma, la aclaración y el cargo. Eso es muy importante. ¿sí? Acá en la convocatoria no figura, pero bueno, obviamente tiene que estar firmado. ¿sí? Vamos a la memoria anual firmada por el presidente y el secretario. ¿sí? Si tienen dudas de cómo se elabora, nos vamos a acercar a la circular 18, resolución 519, barra 74. Todas las circulares, si ustedes ingresan a la página del INAE. Ahí las pueden encontrar y la forma de elaborarlas, bueno, las van a tener ahí si tienen duda. ¿sí? Pasamos al punto 3, que es balance general y cuadros anexos. Esto va a estar firmado por el presidente, el secretario, el tesorero y por el contador actuante. ¿sí? Todas las hojas deben estar firmadas, como dice recién, firmadas, aclaradas, cargo, inclusive el contador. Y debe estar certificado por el Consejo Profesional de las de Ciencias Económicas eh, que, que corresponda, ¿sí? eh, Pasamos a la siguiente tribuna. Vamos a ir al dictamen del auditor, ¿sí? suscripto por el contador. Dijo, también debe estar acompañando la documentación preasamblearia. En el punto 5 vamos a tener el proyecto de distribución de excedentes. Con los porcentajes previstos en el artículo 42 de la ley 2337, consistentes en el 5% de racional legal, 5% del fondo de acción asistencial y laboral, o para estímulo del personal, y el 5% para el fondo de educación y capacitación cooperativa. Continuamos con el punto C, que es el informe del cínico, que debe estar debidamente firmado. Bueno, hago hincapié en lo que comenté antes, que cada documentación que ustedes nos remitan, deben estar acompañadas de la firma, la aclaración y el cargo. ¿sí? Eh, continuamos, continuamos con la firma. Bien, y el informe anual de auditoría, ¿sí? Según resolución 155 barra 80, modificada por la resolución 247-09 de ¿sí? la tiene que tener presente que para la documentación contable, las nuevas resoluciones número 247 barra 09, 4569 barra 09, 5254 barra 09 y 221 barra 10, se rigen para los ejercicios del 31 de diciembre del 2009 en adelante. Eh, recordemos ¿sí? que toda esta documentación debe estar acompañada presentada 15 días antes de la realización de la asamblea. Ahora pasamos a lo que es documentación post-asamblearia. ¿sí? La presentación va a ser 30 días corridos posteriores a la realización de la asamblea. ¿sí? ¿Con qué documentos vamos a acompañar? Vamos a acompañar con el acta de asamblea ordinaria o AGO. ¿sí? Pasa a o con sea, fotocopia o en original Confirma de puño y letra del presidente del secretario o en su defecto certificada por el escribano, juez de paz, gerente de banco, departamento de policía y o u autoridad competente. Acá nos podemos remitir a la circular número 15, resolución 519 74. Y ahí van a encontrar la manera correcta de redactar de, de la acta de asamblea. Vamos a pasar al segundo punto, que es la nómina de asistencia a asamblea. La nómina de asistencia a asamblea o registro de asistentes a asamblea eh, a, acompaña, eh, o sea, que, eh, se refiere a la firma de todos los presentes junto con la firma de puño y letra del presidente, ¿sí? En su defecto, eh, o sea, tiene que estar o en su defecto certificada por la autoridad competente, ¿sí? Eh, perdón, presidente secretario o en su efecto certificada por escribano o autoridad competente. Y acá nos vamos a remitir a la circular número 22, resolución 519, 74. ¿Sí? Nosotros normalmente sugerimos cuando controlamos la, la nómina y el registro que envían ustedes, que más allá de que en la reunión participen el presidente y el secretario, acompañen con sus firmas y aclaren su cargo. Pasamos la finita, por favor. Bien, continuamos con el acta de distribución eh, de cargos, que es el acta del Consejo de Administración. Debe estar transcripta o fotocopia de su original, confirma, eh, puño y letra del presidente y secretario o certificada. Si no hubo distribución de cargos, debe informarse por escrito de esta situación. Esto es muy importante cuando se realiza la, la elección de autoridades, siempre que aparece el acta consejo eh, de administración, de distribución de cargos y acompañarla con la nómina. ¿Qué es lo que normalmente vemos? Que acompañando el acta eh, va la nómina y normalmente la nómina está mal redactada. ¿sí? La nómina, eh, que es el, el próximo ítem, tiene los datos personales de los miembros del consejo. ¿Sí? iría de mí, de Particular, y el cargo del Consejo de Sindicatura y gerente, si lo hubiera. Eh, generalmente nos hacen la lista y no agregan estos datos, entonces nosotros no podemos dar validez a, a la nómina como corresponde. Por eso pedimos que verifiquen la circular número 9, resolución 519-74, y ahí van a encontrar la manera correcta de redactar la nómina. ¿Sí? Si hubo un acta de consejo de administración de distribución de cargos, debe acompañar una nómina del consejo de administración. ¿sí? Seguimos con la copia del de formulario, a ver, es, ahí está bárbara. El formulario 369 así. Es la ley 23.427 y la resolución 278-93, querida. Eh, Nosotros, ¿qué necesitamos? No solo que remitan la copia el formulario 369, sino también el BEP, el, el formulario de pago, el volante de pago. ¿sí? Normalmente nos remite eh, el formulario de pago y no el formulario 369 de aquí. Desde acá, bueno, le, le pedimos que por favor remitan las dos, eh, estos dos ítems. no solo el formulario, sino que también acompañen el pago de, de, del mismo. ¿sí? Pasamos la primera. Bueno, consideraciones finales. La documentación, eh, la presentación de la documentación se realiza por mesa de entrada, con una nota de presentación. Toda documentación tiene que estar firmada por presidente y secretario. Acá vemos que está disponible la normativa en la página web del Instituto. ¿sí? Ustedes van a ver eso, ¿sí? Más allá de esto, eh, les voy a hacer un comentario. ¿sí? Eh, las presentaciones eh, pueden ser por mesa de entrada y pueden ser vía tarde. ¿sí? Nosotros desde nuestra área solicitamos que no produzcan la duplicidad del trámite. ¿Qué significa? Si ustedes optan por una vía, mantengan esa vía. Si van a hacer la presentación eh, por mesa de entrada, continúen por mesa de entrada. Si hacen la presentación por tal, continúen por tal y que cada ejercicio se presente por separado, ¿sí? Si van a hacer un ejercicio por cada, o pues van a presentar varios ejercicios, bueno, es que la consideración que tienen que tener ustedes es que está corre a partir del año 18, ¿sí? Y el resto de la documentación va a ser por mesa de entrada, del 17 a lo que adeuden va por mesa de entrada. Pero las presentaciones son individuales, ejercicio por ejercicio, ¿sí? Es la manera más prolija de, de, de tramitar, es la manera más prolija para nosotros poder entender la documentación que ustedes envían y, y que funcione y, bueno, podamos actualizar el legajo de ustedes. Creo que, bueno, hasta acá quiero no haberme olvidado algo, eh, cualquier cosa, si tienen dudas, pregunten. Bueno, muchas gracias, Karina. Eh... Ah, en algunos momentos había pequeños cortes, pero en, en líneas generales se, se, se escuchó bien. Eh, bueno, tengo varias preguntas. Eh, con respecto al TAD, por ejemplo, me preguntan eh, ¿qué, qué tipo de archivo acepta la, la carga del, del TAD. Marito, ahí estamos, El, parte técnica. Eh. El TAD en general, eh, lo mejor siempre son los PDF, pero acepta varios tipos de archivos. O sea, depende de lo que uno deba presentar. Este, ya que está esta pregunta, aprovecho para comentar que en realidad estamos en, en una etapa intermedia que sería, sería importante que todos identifiquen. ...para entender por qué a veces tenemos algunos problemas, no de, no de ustedes sino que son nuestros... ...porque estamos transitando el camino hacia el documento digital. Hace algunos años, en 2015, 2016, se trabajaba todo, todo absolutamente por papel. Luego arrancó el sistema de TAD y GDE, en realidad el TAD que es el que usan ustedes es la, eh, la interfaz de usuario del sistema GDE, que es el que usamos todos, digamos. Este, a partir de ahí empezó a haber documentación digitalizada, que es en su mayoría la que están usando hoy en día, o sea, agarran cualquier papel, lo firman, como, como explicaba recién Karina, o como hablaban este, antes eh, Carlos, bueno, la firmaban, la certificaban a esa firma hológrafa o manuscrita, este, lo escaneaban, o sea, digitalizaban un documento generado en papel, es, esa es documentación digitalizada, y estamos transitando el camino hacia la documentación directamente digital, que eso requiere de firma digital, bueno, de un montón de elementos que todavía se están generando, por eso es que el pasaje es complejo, este, pero todo lo que en general describió Karina es Doc para documentación que se puede ingresar por TAD en PDF de modo digitalizado, es decir, escaneado. Este, Buenísimo, y el, el, Pablo. La plataforma es PDF. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Eh, tenemos, la verdad, eh, gente de todos los puntos del país, porque, bueno, eh, también eh, el INAES, como les habíamos comentado, eh, con esta nueva gestión tenemos un, un desarrollo y un abordaje territorial eh, para estar más cerca de las provincias. Hay gente de la provincia de Corrientes, de Tucumán, de Córdoba, eh, donde en todas esas provincias tenemos eh, delegados eh, territoriales de, del organismo para estar cerca de las instituciones. Así que, bueno, vaya mi agradecimiento a, a los delegados y a, y a las personas de esas provincias por participar. Eh, Dice, si en caso de una cooperativa de trabajo que el voto es secreto, ¿cómo se hace para votar la asamblea por Zoom? Eh, si me voy salteando, hay muchas preguntas y me, vamos a hacer un par de preguntas más eh, y, y si no, después vamos a dejar un mail para las consultas. Con respecto a esa, eh, en las cooperativas de trabajo, el voto se, que, donde el voto es secreto, ¿cómo se vota a distancia? Car Carlos. Carlos. Carlos hay, que, Carlos, hay que habilitarlo. Carlos Pradere. ¿Lo habilitás Pablo? ¿Lo tenés? Sí, estoy tratando. No sé si se te habilita ahí, Carlos, el botón. ¿Ahí se habilitó? Sí. Ahí, perfecto, Carlos. te escuchamos. Mirá, Fernando, el tema de todo lo que es eh, asambleas a distancia de la resolución 358 tiene que hacerlo una consulta previa todo a la dirección de supervisión y control. A lo que es la dirección de Edgardo Rizzo, porque él es el que determina si la forma que van a procesar toda la elección, si hay una elección de autoridades, la va a autorizar o no. ¿Me entendés? Perfecto. Entonces, previo a, previo a, a cualquier trámite para convocar una asamblea por la resolución 358, las sugerencias es que manden un mail a dirección de supervisión y control.gov.ar, eh, punto punto creo que es que él es el director es Elgardo Rizzo, que eres el que eh, zanja todo este tipo de consultas. Porque primero tiene que ver los sistemas que van a utilizar para ver si autoriza o no. ¿Está claro? Bárbaro, Carlos, clarísimo. ¿Sí? O sea, Muchas gracias. dale a la dirección, la dirección de Elgardo Rizzo, que eres el encargado de esto, aparte. Y sobre todo para la designación, en caso que se autorice, de los vedores que exige la normativa también. Ya Perfecto. sea del órgano local o del instituto. Perfecto. Eh... Otra pregunta, gracias Carlos. Eh, eh, esta es una pregunta para Valeria, ¿existe un libro de asistencia asociado a asamblea? ¿Estás Valeria? Eh, un segundo que está sin audio, vamos a ver si... Ahí yo, ahí sí, a ver. Ahí está, sí. El libro, el libro es el asistencia asamblea, es decir, cuando los asociados concurren, no sé si esa es la pregunta, pero sí, cuando los asociados concurren a la asamblea, tienen que firmar el asistencia asamblea eh, con nombre y apellido, si concurren por sí o por apoderado y el DNI. No sé si esa es la pregunta. Ese es el libro asistencia asamblea del que hablábamos, es para que firmen los asociados. Sí, perfecto. Eh, ahí también veo que eh, está participando del, el órgano local de, de Río Negro y algunas preguntas por chat, por suerte, nos están facilitando, así que les agradezco a ellos también la, la asistencia. Eh, la copia del acta de Si la copia del acta de asamblea es firmada por presidente y secretario, ¿no es necesaria hacerla certificar? Pregunta. ¿Quién, ¿Quién contesta? Lo ¿no? contesta no, Cario, lo contesto sí. Hay yo. Que certificar bueno. Sí, contestalo, Valeria. Si surge del libro y está firmado por presidente y secretario con firma holografa, ellos le están dando la veracidad de que surge del libro rubricado. Y no es necesario que la, la certifiquen y escriban, ¿no? ni nada, pero tienen que estar las firmas hológrafas dentro del documento que van a presentar. Perfecto, gracias Valeria. Eh, bueno, hay, hay varias preguntas más, vamos a ver si... ¿A partir de qué ejercicio económico se debe dar el cumplimiento del libro de síndico? No, el libro de síndico lo tienen que tener desde el momento uno. Eh, los ocho libros obligatorios tienen que estar desde que se crea la cooperativa. Perfecto. Bueno, no sé si hay eh, más preguntas, cualquier cosa, yo en el chat voy a, a, a poner, o, lo, o los invito a los compañeros del de INAES eh, a poner los, los mails institucionales para... Para cada temática, por si quedan algunas dudas en el, en el tintero. Eh, y. Si se presenta documentación por TAT, no es necesario. Ah, si se presenta documentación por TAT, ¿no es necesario enviar formato papel? Preguntan. Pablo. Ahí, no, eso es lo, lo que pidió Karina, justamente, que no se duplique. Que lo, lo dijo. Igual lo habilitamos a Carlos para que hable de eso. Sí. Carlos. el TAT es una herramienta que se pone a disposición de la entidad o lo presentan por un lado o sea, por mesa de entrada a través de correo postal o mail al mail de mesa, o portal hoy, si es el ejercicio en curso, como dijo Karina, ejercicio 18 en adelante la conveniencia es que sea por TAT. inclusive porque si hay algo que está mal cargado quien verifica en el instituto lo manda a subsanar entonces ya cuando ven la documentación está toda completa ¿Eh? Eso este es TAD, simple. Si lo quieren mandar por correo, también es factible que lo manden. Adicionalmente a lo que dice Carlos, yo agrego que el TAD lo que les da es la tranquilidad de que se generó el expediente, a diferencia del email o el correo, que hasta que no se garantiza que alguien recibió eso y generó el expediente, eh, puede ser que se traspapele, puede ser que el correo no llegue. Exactamente. El TAD les da Hoy es una herramienta fundamental. Mm. Bárbaro, Carlos, muchas gracias. Eh, ahí eh, eh, Pablo compartió el mail con el cual pueden hacer consultas con respecto a, con respecto a la plataforma TAD. Eh, ¿A partir de cuándo se atiende por mesa de entrada? Me preguntan. Eso eh, va a depender de, de la situación de la pandemia. Así que, bueno, ya... Eh, ya se, se irán enterando por las resoluciones Pero ahora no, no tenemos una, una fecha, ¿no? Eh, Pablo No, por no ahora no, no tenemos información de eso No hay fecha todavía No, vale. no obstante, la, la, la mesa funciona a través del correo y del mail No es que está frenada la mesa Cualquier documentación se puede remitir por ahí Perfecto eh, Atendiendo que estamos en este contexto, lo que retrasó lo llamado asamblea, ¿debe comunicarse al INAE tal situación? El retraso de asamblea, ¿debe comunicarse al no, bueno, Hay una resolución que es la 145 que prevé la suspensión de los plazos. O sea, pueden suspender la, la resolución de la asamblea y aparte prorroga los mandatos. Está vigente, se pueden, pueden aceptar esta, esta condición... Pueden hacer una reunión de Consejo de Administración y mandarlo al instituto, diciendo que han optado por aplicar la 145 y ya está. Si tiene alguna necesidad de urgencia, eh, hay municipios que están habilitando, municipios que están habilitando reuniones de más de 5, 10, 15 personas, depende de la cantidad de socios que tenga la cooperativa. Y hay casos que son pocos asociados, las cooperativas piden autorización al municipio y el municipio las autoriza a hacer presencial. Y esto el Instituto las toma como válidas, por supuesto, porque no vamos, a, no vamos a hablar de esto. Ahora, si está en una urgencia, también las puede hacer eh, por vía, este, por alguna plataforma, sumo cualquiera. ¿eh? Que opte. Perfecto. Eh, ahí hay una pregunta, eh, a veces por, eh, la plataforma trámites a distancia genera cierta eh, confusión por, por lo novedoso que es, y me preguntan eh, por qué en desarrollo social un programa manos a la obra no aceptan documentación firmada por TAD. Si bien eh, la plataforma es de toda la administración nacional, después cada organismo habilita sus trámites, así que nosotros de Linaes no, no podemos responder esa, esa pregunta. Eh, acá hay una pregunta con respecto a, eh, un segundo, hay tantas que, que se, se me pierden la, eh, bueno, hay muchas preguntas yo voy a poner. Fernando, Fernando sí. un segundo, te pido, hay una que dice si pueden presentar eh, documentación de ejercicios atrasados, y por ahí, en el chat. Ajá. Todo lo que sea trazado lo pueden presentar tranquilamente por correo postal, se recomienda por correo postal o por el mail de mesa, no por TAD. Por TAD, cualquier ejercicio que sea diez, cerrado en el año 18 en adelante, o sea, en este caso 18 o 19. Pero ejercicios anteriores lo mandan por correo o por mail de mesa. Lo digitalizan en archivos, lo mandan como archivos adjunto a la documentación y mesa la... la la ingresa al instituto vale. es así Pablo no eso, eso lo, lo, lo mandan con archivo y directamente mesa lo ya queda digitalizado sí. no hay que digitalizar ni nada es más simple es, es sencillo. no puede ser que haya alguna ida y vuelta porque a veces la digitalización eh, por ahí no es legible hecha, sí, o por sí. ahí la cantidad eh, de hojas eso puede ser pero eso es se resuelve sencillo. también por mail si sí, van y vienen ¿No? por mail hasta que está como, como lo pueden procesar exactamente bueno, muchísimas gracias. Eh, la verdad que bueno siempre hay, hay preguntas que, que, que, que van quedando en el tintero, pero vos, vamos a dejar los, los mails correspondientes. Ya Pablo dejó el suyo, ahora voy a escribir el de la dirección de, de, de, su, de inspección. Que, que dirección de supervisión y control. Eh, que planteaba Carlos, exacto, para las preguntas re, eh, correspondientes. Todo lo que sea relacionado con eh, eh, asambleas a distancia. De la resolución 358-20. Eh, así que bueno, no, no me queda más que, que agradecerles y darle la palabra para el cierre al gerente del banco Credicop, eh, Erwin Holguín, que, y agradecerle a él, al banco, el trabajo en conjunto con, que, que estamos haciendo. Es el banco cooperativo que ha, ha tenido eh, un momento álgido eh, y tuvo el, el respaldo por parte de del organismo y de todo el sector eh, cooperativo en su momento. Así que, bueno, eh, espero que, que les haya servido esta, esta participación, esta capacitación, perdón, y Erwin, te doy la palabra para, para el cierre de la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Erwin Orguín me, hoy me toca eh, ser gerente de la sucursal del Banco PlayCop de Bariloche. Eh, Solamente agradecerle a ustedes, a la gente que ha participado, a los de distintas instituciones cooperativas que hoy se están formando, mutuales, eh, que sepan que bueno, que darle mucho valor a esta capacitación porque es una excelente herramienta para que ustedes puedan este, el día de mañana bancarizarse, ¿por qué no? Porque nosotros desde nuestra institución muchas veces les tenemos que pedir la documentación porque no se olviden que también dependemos de un ente que se llama Banco Central, donde tenemos que Estar bien también y, y, y llevar adelante las instrucciones que nos que no los tenemos que, que manejar. Eh, muchas veces la mejor respuesta no es la que ustedes quizás vienen a buscar. A veces este, se enojan muchas veces porque no es lo que cuando vienen a buscar uno les responde, pero no crean que no es que somos malos, sino al contrario, queremos que estén ordenados para que las cooperativas eh, no tengan un plazo de vencimiento y si no sigan en el tiempo, eh, con nuestra comisión de asociados, eh, que son dirigentes que trabajan a dolor en para el banco, aunque no lo crean, trabajan a dolor en para el banco, trabajamos junto a Arinaes y a otros organismos para llevar capacitaciones eh, a la sociedad. Eh, nuestro activo es nuestros dirigentes. En nuestro banco nuestro activo son nuestros dirigentes que vuelvo a repetir, trabajan, en honoren y llevan adelante las acciones del banco. Por eso es tan importante que eh, si ustedes necesitan este, más capacitación nos las pidan, nosotros con los compañeros del INAES eh, estamos para eso también. Hoy eh, nuestro presidente Carlos Heller y el presidente y el INAES están trabajando en un convenio que próximamente calculamos que eh, irá a salir el, el mes que viene o el siguiente, como para ver eh, las características del mismo, para trasladárselos a ustedes, a ver quiénes pueden estar dentro de, de este convenio. Eh, no me queda otro que, otra cosa que agradecerles, eh, la verdad que superaron las expectativas que teníamos al principio cuando entramos, eh, nos sorprendió gratamente, eh, entramos a las 17.30 para, para aprobar las la filminas, para pagar los PowerPoint y demás, y ya habían... 20, 30 personas en espera y eso es bueno, eso que eso hay interés. Eh, lo importante es que ustedes sepan qué rol va a cumplir cada eh, asociado en la cooperativa eh, para que para que se fortalezca y vuelva a repetir y perdure en el tiempo. Así que compañeros del INAE, gracias. A la gente que estuvo presente, gracias también. A mis compañeros de, del banco y dirigentes de la Comisión de Asociados también. Y bueno, los esperamos en una próxima actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y será hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por todo. Chao a todos.